Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. y en este en esta ocasión vamos a orar por Canadá Así por es. el país de Canadá. Así es. Vamos a estar orando por Canadá, un país hermoso allá. Precioso. Está una pues una muchachita una, una amiguita una amiga. Así es. Eh, de, de muchos años atrás desde Así que vivíamos es. en Reynosa. Reynosa. pues allá vive. Sí. Me ha gustado cómo está movido allá en, en Canadá, uh -huh. ha estado haciendo cosas bellas y también hay otra familia así eh, que es. vive en Canadá, eh, que son salvadoreños y tengo entendido que hay mucha gente hispana. Hay mucha gente Canadá. hispana, así es. Así que cómo les nos enviamos a Canadá un, para que les siga abriendo la un puerta Cariñoso a saludo. Uh -huh. A muchos, a muchos de, de nuestros claro, paisanos y, así es. y a mucha gente que es hispana, latina y que Dios bendiga a Canadá. Así es. Y bueno, Amén. pues eh, empezamos entonces ya con esa introducción. Con la introducción, así es. Y siempre pues eh, dándoles palabra primero. A así es. Entonces, y Dios nos dice en Gáratas 6, del 9 al 10, en la versión Reina Valera de 1960. Así es. El 9 es. nos dice de esa manera. Nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. Amén qué, qué, qué bonito es. esto que mencionaba yo, ¿verdad? Que hay personas allá que conocemos. Así es. En Canadá. Entonces, este, pues dice la escritura que no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, si Canadá así le es. ha abierto las puertas de su país a nuestra gente hispana, a latina. Así es. Pues, entonces, que sigan haciendo el bien. Y que también Amén. los que vayamos para allá o vayan para allá, Ajá. también vayan a hacer el bien. Porque también existe la maldad y pues hay gente que donde quiera que estén, pues van a hacer cosas indebidas y que no debían hacerlas, ¿verdad? Claro. Entonces que Dios bendiga a Canadá para que siga Amén. teniendo esa amabilidad, ese amor por nuestra gente, por toda nuestra gente latina, Así es. hispana, ¿verdad? Ok, pues... Uh, Continuamos con el verso 10. Bien, el 10 nos dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, fíjate, por eso vamos a orar por ellos, pues vamos a orar por el país de Canadá. Amén. Eh, esta es nuestra oportunidad de hacerlo. Y yo quiero que tú también te unas, mi amado, mi amada, que nos estás viendo y escuchando ya el video. Entonces, y dice que mayormente a los de la familia de la fe pues nos vamos a sacar parejo, a los de la familia de la fe y, y a todos sí, los... Uh, para eh, todos, todas eh, todos las personas, sí, claro edad, que sí. Con las autoridades y, y con toda la gente que vive en ese país, ¿verdad? Y que el Señor los colme de bendiciones, porque creo que eso es importante que eh, los países sean bendecidos para que bendigan a sus pueblos, porque fíjate, entre más bendecido es un país más bendición puede tener el pueblo. Claro, claro que sí. Y más cuando abren las puertas para que vengan extranjeros como los nuestros que van para allá, que son latinos, porque hay gente de, de muchos países. Sí, así es. De muchos también. países. Entonces, que Dios bendiga a Canadá y nosotros vamos a estar orando por ellos, porque así lo decíamos en nuestro corazón. Así es. Y Dios nos sigue diciendo en Gálatas 6.18. 18, nos dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Ok. Así es. Mire qué hermoso nos dice aquí Gálatas 6.18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con, con vuestro espíritu. espíritu. Y mire, precioso. Y, y en lo espiritual. Estamos allá ahorita en este momento. Amén, amén, así es. Y en lo espiritual, qu quiero que tú también, mi amada, y tú también, mi amado, estés allá bendiciendo a todo el pueblo que está en Canadá. Sean de los nuestros o sean de los nativos, pero que Dios bendiga a Canadá. Y por sobre todo, por abrir sus puertas para que nuestra gente estén por allá. Amén, así es. Entonces, esa es así la es. manera que lo estamos haciendo y ese es entonces el momento de tomar un tiempo, aunque sea corto, sí pero yo quiero que tú también lo hagas, mi amado. Yo quiero que tú también lo hagas, mi amada. Únete con nosotros en esta oración y comparte este video. Si no tienes gente allá, no tienes conocidos allá, ora por, por Canadá. No, sí, no importa, no importa. Ora por Canadá. Así es. Y ora por todos los países, verdad pero también ora por Canadá y ora por, en especial por el tuyo. Así es que entonces... Oremos en este momento y voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración. Amén. Bien, pues les invitamos a orar y en este momento vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar a través de estos medios. Padre, en este momento, Señor, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor de poder transmitir, Señor, por esos medios, Padre, eh, estos, uh, este mensaje de, de parte suya, de su palabra, Padre, que, Señor, las personas que, que, que nos estén escuchando, Padre mío, que usted les bendiga grandemente, Señor, y que puedan sentir en, en su corazón, Señor, también el deseo, el deseo de orar por Toda esta gente preciosa, Señor, que está en este país de Canadá, Señor. Sabemos que hay muchas personas, Señor, hispanas y de, de diferentes de diferentes países, Padre, eh, que han ido con el, el propósito de, de trabajar, de vivir mejor, Señor, que usted les ayude, Señor, que usted les bendiga grandemente, Padre, pero por sobre todas las cosas, Señor, que, que busquen su rostro, Padre, a través de la oración, a través de su palabra, Señor, porque su palabra, en su palabra siempre usted nos instruye, Padre, porque es algo precioso que usted nos ha dado a través de su Espíritu Santo, Señor, su Palabra, Padre, para que ob obedezcamos su Palabra, Señor, y que, que vivamos lo que usted desea para nosotros, porque siempre usted nos desea lo mejor. Nos ha dado su Hijo Jesucristo. En ese amor, Señor, para venir a salvarnos del pecado, de, de, de tanta maldad, Señor. Gracias por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Y usted nos dice en su palabra que no nos cansemos de hacer el bien y que a, a su tiempo, a su tiempo. Usted nos va a recompensar. Padre, gracias, Señor, por porque usted nos da este tiempo, Señor, para orar por el país de Canadá y todos los países, Señor, que están, Señor, en problemas. Sabemos que en este mundo, Señor, hay mucho problema y, y estamos orando por cada país y deseamos con todo nuestro corazón que las personas que están escuchando este mensaje, usted les dé también el anhelo, el deseo de estar orando por esas personas. Padre, gracias por este tiempo que usted nos da en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias. Vamos a continuar orando por Canadá. Amén. y eh, Luego enseguida vamos a estar orando por eh, o sea en otro video. Sí. Por Chile y luego vamos a pasarnos para Canadá, para Colombia. Para, para Colombia, Canadá. amén. Y, y así sucesivamente nos vamos a ir en un orden alfabético en los países que tenemos en en la pequeña lista que hemos hecho Entonces, digo pequeña así porque son es. Cerca de 40 sí, no, pues, países Más o menos sí. entonces Pero hoy le toca a Canadá Y la verdad que me siento Contento, me siento feliz Porque en lo personal conocemos gente Que vive allá y que Pues tienen la bendición De que ese país desabierto sus puertas Entonces, no, así mi es. amado, mi amada Yo quiero que tú también ores No por la gente que yo conozco O que nos conocemos no, sino no. porque tú puedes tener también personas allá O quizás tú vayas a ser la siguiente persona que va a estar en Canadá Entonces, así ¿cómo es. no orar por ese país que ha tenido esa disposición De abrir sus puertas para poder estar allá Así es. Yendo a trabajar, yendo a hacer el bien Así como dice la Escritura Así es. Y mayormente para los de la familia y de la fe Amén Señor, oh, mi ¿cómo no darle gracias por este... Gran país, porque es grande sí, en territorio, muy grande, con unos paisajes preciosísimos, Señor. Las fotos que hemos visto de allá de ese país nos demuestran, Señor, que es un país maravilloso. Y cuando está nevado, Amén. wow, Amén. qué paisajes tan preciosos, Señor. Pero Padre Santo, esto, bendiga, bendiga su a su gente que vive allá, bendiga sí, señor. a los gobernantes, bendiga sí, esto, a ese país, Señor, de tal forma, de tal manera. Que ellos puedan ser tan bendecidos para que puedan bendecir al resto del mundo y abriendo sus puertas para que puedan estar allá también Amén. laborando, trabajando, Amén. cooperando, haciendo negocios. Y Señor, os ruego por su misericordia que este país sea bendecido de parte suya, Señor, porque ellos han abierto sus puertas para bendecir a otros. Así es, aleluya. Que no hablan su mismo lenguaje, que no tienen las mismas costumbres, que no tienen las mismas tradiciones, pero ellos han abierto sus puertas, Señor, para que nuestra gente hispana y latina pueda estar allá. Bendígalos, pues, Señor, como país, y bendiga a sus gobernantes, y bendiga sí, a todos los nativos que hay allá Así en Canadá. Sea, señor. Para la gloria de su bendita nombre, Señor, y que usted sea el único honrado y glorificado, y que usted sea, Señor, también el Dios de ellos, y que todos vengan al pleno conocimiento de su palabra. Amén, así es. Para que usted lo siga bendiciendo más y mucho más de hoy en adelante. Para la gloria de su nombre. Aleluya, en Cristo Jesús. Sea. Amén. Amén. Amén. Sí, amén. amén. Y bien, para el apoyo de oración, pues escríbanos a hoy.oramos.com o bien a rafaelida.tv@gmail.com Y pues gracias, gracias por este tiempo que. Usted ha estado con nosotros y únicamente le pues le pedimos que usted comparta estos videos porque eh, pues no sabe a qué personas usted le puede hacer bien. Y bueno, pues eh, nuevamente gracias y, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu y con el de usted también. Amén. Amén. Y eh, suscríbase y comparta. Y comparta. Y ore. Usted o también ore. A la manera que se pueda y a la capacidad que se pueda, que así sea es. el Señor quien le dé las palabras justas para orar sí, por mí. el país hermano, vamos a llamarla así, porque ha abierto sus puertas para recibir nuestra gente latina e hispana. Bendiciones. Dios les bendiga eh, compartan, grandemente. compartan este video.